Yo, la paranoia, no, la paranoia, la paranoia, la paranoia. Aunque estemos tranquilizados, unos pared tan desquiciados. Repetir en todos los lados, y no te noqueados. Ah, oh, ah, oh, oh, oh, oh. No, La no, Rompiendo yo la paranoia Robando rompiendo rompiendo sol, la paranoia, no, la paranoia, la paranoia, la paranoia. No, robando sol, la paranoia, no, la paranoia, la paranoia, la paranoia. No, rompiendo la paranoia, no, la paranoia.